you. <small> Peco de serio, amo y mato con ingenio No voy a morir, aún no cruce el hemisferio Quieren más barras gratis, yo quiero más barras libres Esto me construye, me destruye, sé que me equilibre Ya no hay alianza, en esta que es mi balanza Sé muy bien que quiero porque sé que no me alcanza Aún cuido mis textos y no dan dinero ni fama Porque apuesto por esto si la casa siempre gana No sé si voy a seguir cuando ya tenga ganas No sé si voy a poderme despertar mañana No sé si estar vivo triste vale la pena, pero... Sé que es mejor que ya no sentir nada. Hay quien ama mis textos, con ellos muero en silencio, pero ni tú eres tampoco. Y yo soy más que esto. Si el insomnio se dedica a vencer, yo ya me dejo perder. Sé muy bien que gané cuando escribo otro verso. Siete años rapeando y no sé escribir un coro, pero soy bueno escribiendo. O eso me creo yo. ¿Cómo voy a creerte si no has cuestionado todo? Cuando sabes de esa falsa sonrisa en el rostro, sigo rapeando por presos, sigo perdiendo por besos. Me enfermo de soledad y muerte, nadie sale ileso como donde desvelo hasta el amanecer Todo para que el reloj no se me clave en la piel ¿Te sonó mal lo anterior? Mente hasta crucijada Difícil meter el círculo en una mente cuadrada Y si no me gusta un verso tacho Me escribo otro Hilo y aguja que ayuden a coser lo roto Besar sus cicatrices me parece a mucho y poco Aún se enciende la cabeza cuando apago el foco Única línea de adicción es una frase buena De dealers mis colegas hacen bien en la colmena Porque se sorprenden si hago de tinta este río si les pedí un abrazo solo hubo silencio y frío Pero no los culpo, no, sé muy bien que es un desafío Amar al escritor y odiar a quien toma el micro Quiero que se derrame el odio que nadie lo absorba No quieres, no escuches, más aporta al que no estorba Pero me quedo escribiendo antes de salir de fiesta Porque entre cuatro paredes de mi cárcel hay problemas son sacando a mi vacío, Cosando escalofríos Hago esto por amor hasta que una puerta se abrió Cosas por las que confío, dando todo por los míos Estaba antes de tu ola, estaré después de tu adiós en un barco sin velas soy un pájaro sin alas Siendo un mal escritor cargo el peso como Atlas Haciendo poesía bohemia, es invierno a donde va, sigo buscando libertad Nunca la encontré en el mapa En un barco sin velas soy un pájaro sin alas Siendo un mal escritor cargo el peso como Atlas Haciendo poesía bohemia, es invierno a donde va, sigo buscando libertad Y nunca la encontré en el mapa